Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me admiraba y le decía, no, de nuevo, no. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Ahí lo tenés al pelotudo.